Llevar mi cabello crespo afro es el autorreconocimiento propio de mi identidad, es llevar toda una herencia afro la cual anteriormente no aceptaba y que ahora es mía y pertenece a mí.